Buenas, vamos a hacer la primera práctica que es la construcción de un rectángulo con volumen y para ello vamos a hacer los pasos desde el inicio. Lo primero, iremos a nuestra página online del SketchUp, a nuestra sesión, a nuestra propia cuenta y en crear tenemos la opción de elegir las unidades en las que queremos hacer el modelo. En nuestro caso vamos a usar la de milímetros. Una vez tenemos aquí de acuerdo, lo que tenemos que hacer es apartar a la figura humana con la herramienta seleccionar, que es la de la flecha, la marcamos de acuerdo y cambiamos a cambiar de herramienta a la de mover. Una vez cambiada, podemos arrastrarla fuera del eje. Muy bien. Eh, lo siguiente, recordar que con el la rueda del ratón central podemos alejarnos y acercarnos y si la mantenemos apretada podemos rotar vamos a alejarnos un poco y a mantener la imagen y vamos a seleccionar la opción de rectángulo la herramienta de rectángulo y dentro de todas estas opciones que nos surgen la primera la de rectángulo normal empezaremos desde el centro desde el origen y pulsaremos una vez y ponemos la opción de ir arrastrando hasta llegar a las unidades que queramos o directamente escribimos. En nuestro caso que ponemos 4.000, 2.000 y pulsamos Enter. Si no, os digo que es muy difícil ajustar a un tamaño concreto. ¿Veis? Una vez tenemos nuestro rectángulo, lo siguiente es darle volumen. Ahora solo tengo que seleccionar la herramienta de empujar-tirar. Selecciono la superficie que sale punteada y puedo moverla hasta el tamaño que quiera o escribo 2000, que es la altura que deseamos. Y ya tengo mi cubo. Si no me desplazo alrededor, lo vemos que tiene todas las dimensiones. Muy bien, pues ahora lo último que me queda por hacer para completar el ejercicio es acotarlo. Acotarlo simplemente es poner las medidas. Para ello, dentro de la herramienta de, med de medir, la segunda opción es acotaciones y para acotar es muy sencillo, solo tengo que seleccionar el punto final, el punto inicial y, y como veis al desplazarme hacia el lateral me sale la leyenda de hacer eso con los tres ejes para ver que mi diseño cumple las expectativas veis en este caso como me molesta el personaje lo muevo un poco más y listo. Y ya tengo mi primer ejercicio realizado. Lo último que me falta por hacer es ponerle nombre. Veis, tengo sin título, pulso. Y que me pide. Aquí abajo le pongo construcción para el epípedo. Le doy a guardar. Y ya tengo con el nombre. Y si quiero descargarlo para entregarlo, solo tengo que, en la carpeta de operaciones básicas, descargar. Elijo la versión con la que quiero descargarlo. Realmente nos podemos quedar con la 2018 por compatibilidad. Le doy a aceptar y me dirá que lo quiero guardar. Este archivo, construcción construcciónparalelepipedo.skp, es el que tenemos que entregar como tarea. Muchas gracias.